Gloria a Dios. Siéntese hermanos. ¿Cuántos alaban a Jesús? algunos, algunos aquí. Gloria a Dios. Bien, nos sentimos contentos de estar acá en la presencia del Señor. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Siempre hemos dicho que se sienta mejor incluso que en casa, porque esta es la casa de Dios. Ahora en la Biblia, por favor, en Números capítulo 23 números 23, un poquito más un poquito más. Número 23, versículo 18. Gloria a Jesús. Número 23, versículo 18. Voy a leer para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.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 Dios los ha sacado de Egipto tiene fuerzas como de búfalo porque, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación ni hechicería, ni brujería ni santerismo que valga contra Israel como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios Nadie, nadie puede maldecir lo que Jehová bendijo Ah, no, parece que todos no lo creen Rumbo a la tierra prometida Moisés iba al frente del pueblo de Israel Se acercaba el día que cruzarían el río Jordán Para entrar a la tierra de Canaán es más, Israel no se veía como un pueblo débil mentalmente Un grupo de torpes e inocentes araganes Que habían dado vueltas 40 años en un desierto No, Israel era visto por sus contrarios como una nación Que causaba terror en sus enemigos Recuerde que al traspasar de los años, al pasar de los años Los cobardes, los incrédulos habían muerto Pero se estaba levantando simultáneamente a eso Una generación distinta con una genética de victoria, con una mente diferente, con una mente opuesta al desánimo, opuesta a la tragedia. Se estaban levantando hombres que habían nacido en el desierto y en su cabeza tenían una sola consigna, arrasar al enemigo, acabar al enemigo y poseer la tierra que Dios nos ha dado. En todas las naciones paganas se hablaba del Dios que había desafiado a Faraón. Y no solamente a Faraón, sino a sus dioses paganos, con las victorias decisivas contra Seón y Oc, ok, enemigos que procuraron cerrar su acceso a la tierra que Dios les había dado por heredad. Ahora la promesa ellos estaban viendo que quedaba atrás. Y ya no era promesas, sino el cumplimiento de las palabras que Dios había dicho. Hay etapas que vienen palabras y vienen promesas, pero hay etapas que viene el cumplimiento de la promesa. E Israel se encontraba ahora, no en la promesa, sino en el cumplimiento de la promesa. Dios iba a hablar, Dios se iba a manifestar, Dios iba a derramar su gloria. Alguien alaba al Señor. Israel era una nación bendecida, había llegado el tiempo de la conquista. Dije que muchos niños que nacieron en el desierto ahora son muchachos con genética de victoria y conquista. El ejército hebreo era una verdadera máquina devoradora de guerra que Dios había preparado en los años. Esta gente aplastaba las naciones que estaban a este lado del Jordán y destrozaban a sus enemigos. Este pueblo estaba poseyendo, este pueblo llevaba la fama de Jehová de los ejércitos hasta los confines de la tierra. Decían, ¿Quién es el Dios de Israel que atemoriza a sus enemigos? ¿Quién es el Dios de Israel que aplasta a los que se interpone? ¡Aleluya! ¡Aleluya! del Dios de Israel las naciones temblaban al paso de Israel y Moisés ahora el campamento israelí había aprendido a moverse por la boca de Dios Nadie me entendió El campamento se movía por la boca de Dios Yo no me puedo mover por mis intereses Yo no me puedo mover por lo que yo crea Yo me tengo que mover ante la boca de Dios Lo que diga Jehová hacerlo así Como lo diga Jehová me debo mover en esa dirección Y el pueblo había aprendido a moverse bajo la palabra de Dios A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Estaban avanzando de victoria en victoria Con una clave Usaban las escrituras mm. Usaban la palabra Se montaban en lo que Dios había dicho Es decir, si Dios le había dicho a Israel Te entregaré a Seón y a Or, Reyes impíos Ellos iban y tomaban a Seón Y a Or, rey de los impíos Ellos se movían en una palabra que Dios daba Ellos no se detenían Ellos iban adelante con el poder del Espíritu Santo su nombre Gloria ahora están disfrutando de las mieles del triunfo aunque están todavía a este lado del Jordán y no han pasado sus tiendas fueron plantadas en ricos prados cerca del desierto ellos comenzaron a salir poco a poco del desierto y se iban encontrando entonces con naciones paganas las vencían y se apoderaban de sus ricos riachuelos del agua que descendía velozmente de las montañas, ellos miraban el árbol o la llanura de Moab y ahora ellos eran los nuevos habitantes y este enorme campamento de más de dos millones de personas se extendía desde Abel Sitín, desde la pradera de las Acacias al norte, al borde del desierto cerca del mar muerto y en medio de este panorama, el león de Judá estaba agazapado, preparado para saltar sobre los siguientes enemigos por sorpresa. Ellos tenían dentro de ellos al Dios de Israel. El león de Judá estaba dentro de ellos. Porque cuando un pueblo tiene a Cristo, el Rey de Reyes dentro de ellos. Ay, ay, ay, no hay enemigo que pueda prevalecer ante el impulso del Espíritu Santo. No hay diablo que pueda controlar lo que Dios va a hacer. Y en medio de ellos, como dijo Balaán, se encontraba el Dios de Israel. ¿Sabe por qué esta obra el diablo no la puede detener? Porque aquí está el Dios de Israel. Porque aquí, alguien, alguien me lo cree por aquí, ustedes también lo creen. Ustedes también lo creen, ustedes lo no creen. Dios está aquí. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El león de Judá y las promesas que habían sido dadas al pueblo de la simiente de Abraham era una verdadera realidad, eran un sí y un amén, eran un sí y un amén, porque lo que Dios se dice se cumple, lo que Dios habla tarde que temprano será un sí y será un amén. Ay, ay, ay, si alguien me pudiera entender, lo que Dios dice es un sí y es un amén, un amén y un sí alguien de gloria al Señor alguien de gloria al Señor alguien de gloria al Señor aleluya desde los mundos espirituales desde los cuarteles del ejército de Jehová bendito es el Señor se había levantado el ángel de Jehová para guardar y pelear la batalla por su pueblo el ángel de Jehová empuñaría un arma muy diferente ahora porque los enemigos de Israel dijeron ¿cómo detenemos a Israel? nos hemos enfrentado a espada y nos han vencido vencieron al mismo faraón aplastaron sus ejércitos al imperio más grande de la tierra ahora nos están acabando con nosotros dijeron ¿cómo los detenemos? Balak, un rey edomita cobarde dice bueno busquemos la hechicería como no podemos ganarle a punta de espada, busquemos la hechicería. Y entonces el ángel de Jehová se iba a preparar para empañar empuñar. Entonces, un arma distinta. Porque cuando viene el diablo con un arma, Jehová prepara una poderosa arma. Alguien ya me entendió allí. Alguien me entendió atrás. Atrás me entienden también. Jehová empuña un arma poderosa. El diablo puede venir con el arma que quiera, pero Jehová empuñará. A su nombre sea la gloria. Balak era rey edomita, nacido del incesto de Lodi y sus hijas. Representaban el paganismo. Un rey cobarde que le temía al pueblo de Dios. Cuando observó la planadora israelita. Quiso cambiar la estrategia de guerra. Él percibió que humanamente a espada Israel era invencible en batalla. En infantería terrestre no podían ganarle. Y como buen representante del paganismo, buscó la asistencia de otras naciones paganas, de otros impíos. Y se les metió el temor de Dios por dentro. Entre todas las tribus nómadas del oriente eran chismosos. Corría rápido la noticia. Son para rapidito bien chismoso y decían por ahí viene la planadora israelita por ahí vienen acabando pueblo por ahí vienen acabando la idolatría por ahí vienen destruyendo el paganismo por ahí viene por ahí viene un pueblo que tiene a un tal Jehová de los ejércitos, ¿dónde está el pueblo? por ahí viene un, ay, ay, ay, ay, ay por ahí viene un pueblo, aleluya que tienen un poderoso Dios que tienen un poderoso Dios ¿y dónde está el pueblo aquí? que tiene el poder es el señor santo es el señor Cuántos tienen al poderoso de Israel a ver aquí dónde está el poderoso de Israel alabia el poderoso aquí alabia al poderoso aquí alabia al poderoso allá alabia al poderoso de Israel ay, ay, ay. había llegado el temor a Jericó recuerda el miedo se había apoderado de los habitantes de la tierra el miedo se ha apoderado de los demonios de esta ciudad porque se está levantando una planadora aquí, en Colombia y en el mundo entero llamada Renovación para las Naciones. Se está levantando una planadora de jóvenes, de niños, de damas, de caballeros que están alabando al rey de Israel y los demonios. Están confundidos porque han querido detener la alabanza, pero la alabanza está creciendo. ¿Dónde está la alabanza? Pero la alabanza está subiendo. ¿Dónde está la alabanza? Pero, ¡Ay, ay, ay! ejército que se le metía por delante a Israel eran conquistados y se arrebataban los territorios y la razón de esta tragedia para los enemigos de Dios era que Jehová iba abriendo caminos entre los pueblos del desierto para el pueblo de la promesa por eso le dije que cantara ese coro porque no eran ellos no era la fuerza de ellos era el ángel de Jehová que iba al frente de ellos aplastando pueblo aplastando el pagano aplastando el infierno, derrotando al enemigo, es Jehová quien da aquí la victoria, usted se puede desesperar, pero Jehová es el que da la victoria, usted puede correr, pero Jehová es el que gana la batalla, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es. Alguien dé la gloria al Dios de Israel, alguien dé la gloria al Dios de Israel. Su nombre gloria. Yo siento a Dios. Yo no sé si usted dónde están las mujeres de guerra aquí. Dónde están los hombres de guerra aquí. Dónde está la gente que tiene a Jehová por dentro como río de agua de vida. Yo no quiero aquí ver religiosos hoy. Queremos ver gente de Dios aquí que siente el poder y la presencia del Espíritu de Dios. Aleluya. Alaba al Señor que está aquí. A su nombre gloria y ahora la orden de Moisés era arrebatar toda la tierra que se encontraran a su paso ellos fueron saliendo lentamente del desierto porque de los desiertos se sale lentamente a ver los que han combatido años aquí de los cielos si verdad que de los desiertos se sale lentamente de los desiertos se sale lentamente pero se sale pero se sale Pero se sale ¿Alguien lo cree? Pero se sale Dígame diga Dígame sí, Dígame diga sí, Dígame diga sí, Dígame Se sale de los desiertos A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Levante su mano y diga Jehová vas abriendo caminos Y este pueblo iba tomando posiciones en tierra y no solamente eran derrotados los enemigos también eran exterminados no cabía duda alguna que hasta la fecha que Jehová Dios el Rey de Israel estaba cumpliendo la palabra y quedaba demostrado que el Dios de los cielos y de la tierra era más fuerte que el Dios de las naciones paganas porque estaban siendo sometidas por el Jehová de los ejércitos que iba las naciones paganas jamás hubiesen pensado negar la asistencia de Dios de ellos las naciones paganas el miedo era que ellos sabían que Jehová era poderoso pero ellos no querían dejar sus ídolos ellos decían el de nosotros también, aleluya pero hay un salmo que dice te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más mira de lejos al altivo de lejos al altivo pero atiende al humilde atiende al humilde y aunque las manos de estos hombres no estaban dispuestos a reconocer a Jehová como el único Dios del universo estos sabían que Jehová era un Dios celoso y por eso temían que el ángel de Jehová venía despedazando la idolatría ellos sabían que donde se paraba Moisés con el pueblo Allí iban a caer los ídolos Los dioses paganos tenían que someterse Al poderío espiritual de la obra de Dios Los dioses paganos tenían que doblarse Aleluya Por eso el mundo no los puede Aleluya, detener y resistir Donde se pare una cristiana Allí tienen que caer los ídolos del infierno Allí el diablo tiene que correr Allí Satanás tiene que Santo es el Señor temblar habían sido retados por el Dios que no pierde batalla porque escúcheme bien se lo dije ahora esto era una cosa bélica pero también desde los mundos espirituales estaba peleando batallas y entonces los reyes se desesperaron, ellos decían nos van a aplastar nuestros ídolos, no solamente nos van a conquistar, sino que nos van a aplastar los ídolos, los enemigos del pueblo de Dios por esta razón querían detener a Israel, pero cuando el milagroso abre camino no hay quien lo detenga dije, cuando el milagroso abre camino, no hay quien lo detenga el poder de Israel no puede ser quebrantado, el poder de la iglesia no puede ser quebrantado, porque nuestro Dios tiene poder inescrutable maravilloso Dios, es super y ahora los dioses de las naciones paganas. Las naciones, aleluya, los ídolos de los reyes son muñecos de Satanás. Desesperados ahora por el temor de Dios. Al no poder con Israel, buscan a un tal hechicero. No pudieron con Israel. Vamos a buscar un hechicero a ver si nos cuadra esta cosa. Te equivocas, Satanás. ¿Quién podrá detener al Dios de Israel? ¿Quién podrá detener al Dios de Israel? ¿Quién podrá detener al Dios de Israel? ¿Quién? ¿Quién? Y aparece un tal balán, hijo de un tal peor, que era peor. Y pertenecía como una buena maldición generacional a familia, familia de magos y hechiceros. Y vivían en Peto, una ciudad afino situada en Arán o Mesopotamia, en la orilla del, rey, del río Éufrates. Y el nombre de este elemento significaba devorador. El nombre de este hechicero significaba tragador. Y el de su padre significaba uno que enciende fuego destructivo de ¿Qué tal? Van a buscar a devorador y a tragador estas caricaturas y a uno que hace que, que, que enciende fuego para detener al gran yo soy. La palabra en Isaías dice, mira, yo he creado, Jehová dice, al herrero que fabrica herramienta, pero también he creado ejército para arruinar y destruir. Sin embargo, nadie es un arma capaz de destruirte. Israel, harás callar a todo el que te acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran. Te juro que así será, Marianita comprende mal buscan los hechiceros porque la presencia de Dios había sobrecogido la tierra y decían llamen al mago más poderoso oh, oh, oh. los madianitas en cabeza de su rey quisieron atacar ahora a Israel desde el mundo espiritual y se aliaron con el que vomita fuego Jehová había demostrado ser más fuerte y los enemigos confundidos Desesperados buscan hechiceros Y en esa época los magos eran buscados Antes de la batalla por los reyes paganos Buscaban conjuros y encantamientos Para detener el arsenal militar de su enemigo Cada rey tenía su hechicero y sus sacerdotes hechicero. Parece que el mago profesional sabía y entendía entonces A qué lo habían llamado Y él sabía quién era Jehová de los ejércitos Porque él era de allá de Mesopotamia de donde era Abraham de donde Dios llamó a Abraham y él sabía cuando Jehová le había dicho a Abraham bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere bendeciré al que te bendijere y maldeciré voy a maldecir al que te maldiga este hechicerito lo sabía este hechicerito lo sabía él lo sabía Balaam fue contratado por el rey enemigo para que maldijera el pueblo de Dios no sabemos si Balaán anteriormente había maldecido a otras naciones y le había funcionado a los que no tienen al diablo, el mismo diablo es el mismo cuerpo, él enreda eso pero probablemente balaán tenía una reputación que hizo que el rey Balak lo fuera a buscar Quizás le hizo algún tipo de reputación que lo que el mal decía su reputación que el mal que decía, la persona no prosperaba pero la diferencia entre las naciones paganas y la diferencia entre Israel es la declaración que Dios era rey sobre Israel. Y lo que hace la gran diferencia es quien reina sobre tu vida. Es quien reina sobre tu casa. Es quien reina sobre tu negocio. Es quien reina sobre tu familia. Abraham dijo: Dios no es hombre para que mienta. Ustedes me contrataron a mí para maldecir a Israel, pero no puedo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no habló y no ejecutará. Él dijo: Yo, como hechicero, que soy enemigo de Dios, conozco que ese Jehová, cuando habla cumple. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Que Jehová cuando habla, tiemblan los hechiceros. Que Jehová cuando habla, tiembla los brujos y agoreros que Jehová cuando habla Tiembla Satanás Él decía, yo conozco quién es Jehová Yo con ese Dios no me meto Yo a ese Dios no lo toco Por eso el pueblo de Dios No lo puede tocar el diablo Parece que a ustedes sí lo puede tocar el diablo Parece que el pueblo de Dios No lo puede tocar el diablo No lo puede tocar el diablo Aleluya y le dice al rey tú me contratas para maldecir Pero cuando fui a maldecir me agarró una voz poderosa y me dijo Te doy una orden hechicero pagano Tu boca que iba a ser usada para maldecir Ahora tendrá que bendecir Y vas a dar bendición Vas a bendecir al pueblo de Dios El mismo diablo tendrá que abrir la boca y decir Jehová eres grande, poderoso y no puedo tocar. El brujo dice, ese pueblo tiene la fuerza de un búfalo. Uno va a atacarlo desde arriba y no puede. Hay un búfalo entre ellos. Se llama el ángel de Jehová. Son fuertes. Son poderosos. Y esta obra es fuerte. Y esta obra es poderosa. Y esta obra es gloriosa. Y esta obra tiene a Dios de Israel por dentro. Y no hay hechicero que valga frente a la obra de Dios. Yo no insisto, contra Israel no hay agüero, no hay muñeco que valga, no hay vela que valga, no hay adivinación que valga, lo que ha hecho Dios y ha dicho y ya, y ya, y ya, nadie lo puede cambiar, yo no puedo tocar al pueblo de Dios, no puedo tocar a ese pueblo me entendiera si alguien espiritual entendiera lo que está pasando hoy en los mundos espirituales si alguien espiritual entendiera que sucede hoy qué palabra vengo allá yo a dar esta hora Balán dice la diferencia entre el Dios de Israel y el Dios de otras naciones es que él está acostumbrado a maldecir a naciones paganas y se seca, pero el Dios de Israel no puedo comer. él no puedo con esa gente, no puedo con ese pueblo. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Alguna vez Jehová habló? Y El mismo diablo reconoce que cuando Jehová habla va a cumplir. El mismo diablo lo cree. ¿Por qué no lo cree usted? Que cuando Jehová habla va a cumplir. ¿Por qué no lo cree usted? Que cuando Jehová habla va a cumplir. Si el mismo diablo lo cree, ¿por qué no lo cree usted? Esta hora y va a cumplir. Yo no sé a quién le prometió, pero va a cumplir. Hay alguien que me entienda por Dios. Yo no sé a quién le habló, pero a alguien, Dios le va a cumplir hoy. Escúchame bien, escúchame bien. En otras palabras, este Dios tiene un récord, este Dios tiene un historial. Todo lo que dice se cumple. Todo lo que dice se cumple, todo lo que dice se cumple, todo lo que dice se cumple, todo lo que dice se cumple, todo lo que dice se cumple, todo lo que dice se cumple. Me está entendiendo, abra la cabeza y entienda todo lo que dice se cumple. Santo es el Dios de Israel que está aquí, Santo el Dios de toda autoridad que está aquí, Santo el Dios de Israel que está aquí nombre gloria él cuando abre su boca y hace una declaración es porque tiene el poder detrás de esa declaración para cumplir lo que ha dicho cuando Jehová te habla aquí, Él tiene el poder para cumplirte. Esto es como el diablo, Ve de un hechicero te promete y no te cumple. Cuando Jehová te da una palabra, los cielos se tienen que abrir, los cielos de bronce se tienen que romper, los cielos de bronce tienen que reventarse, porque Jehová está dando la palabra. Y a... Cuando Dios habla, Él no está jugando con tus sentimientos. Cuando Dios habla, Él no está entreteniendo a nadie. Cuando Dios te habla porque Dios ha determinado lo que Él quiere hacer. Y va a cumplir contigo. Digan amén las madres. Va a cumplir con tu familia. Digan amén las madres. Va a cumplir con tu vida. Díganme amén hermano, joven niño, todo. Cuando Dios habla que Él promete, Él cumple, Él tiene el poder detrás. Hay personas que hablan y hablan y no cumplen, pero el Dios nuestro, Él habla porque sabe que tiene el poder para cumplir. Dios nuestro habla porque tiene todo poder para cumplir, para dar cumplimiento a toda palabra que sale de su boca. Y si Dios lo dijo, estén seguros que va a suceder. Si Dios lo dijo, estén seguros que va a suceder si Dios lo dijo estén seguros porque Él lo determina Él lo va a hacer y no hay poder universal que pueda detenerlo ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra lo cual continúa diciendo Balaam el vidente de los ojos abiertos el devorador el tragador la caricatura esta infernal dice aquí yo encontré una diferencia entre Dios que no he encontrado con otros dioses de otras naciones Él dice he recibido orden de bendecir él dio una bendición sobre Israel y no podrá revocarla. Él dijo, yo recibí una orden mayor. Imagino que también, dijo, yo escuché en mi tierra, por allá cerca de Ur de los Caldeos, que Dios le habló a un tal Abraham y le dijo, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Ahora ese mismo Dios ha bendecido a este pueblo y yo no puedo maldecirlo. Ya hay una palabra de bendición sobre este pueblo y ya no se puede detener lo que Dios dijo. Ya viene algo grande para ellos. Y yo no soy capaz de detenerlo Hay una tierra prometida que se está abriendo para ellos Y yo no soy capaz de detenerlo El diablo ni los demonios podrá detener el plan que Dios tiene contigo Nadie podrá detener lo que Dios dijo que iba a hacer contigo Me encanta esta declaración Porque dice tu rey para la que me has dado una orden para que maldigas Es más tú me estás pagando para que yo maldiga pero alguien ha dado una orden superior Que va encima de la orden que tú me has dado Alguien ha dado una orden superior Que va encima de la orden que tú me has dado si el diablo dijo que te va a arruinar hay una orden superior que habla de prosperidad si el diablo dijo que te va a aplastar hay una orden superior que te dice te voy a levantar necesito que alguien se meta esto en el pecho el pecho es este métaselo aquí porque el diablo si Dios dio la palabra el diablo no la puede revertir el diablo no la puede devolver nadie nadie nadie nadie puede hacerlo hay una orden mayor y me ha dicho que más me conviene, me conviene a mí mismo el hechicero que bendiga porque él ha determinado la bendición sobre Israel y yo no tengo el poder para revertir lo que Dios ha determinado me gusta porque no dice te va a bendecir dice te ha bendecido te ha bendecido, te ha bendecido, alguien levante su mano y diga yo soy el bendecido, allá levanten su mano y digan yo soy el bendecido, aquí digan yo soy el bendecido, allá digan yo soy la bendecida, no es que te van a decir es que ya estás bendecido, es que ya estás bendecida, cuánto sienten la bendición de Dios que está cayendo aquí, cuánto sienten que la maldición está estallando aquí. Que Dios te va a bendecir, es que ya te bendigo, No es que Dios te va a prosperar, es que ya dio la orden de la prosperidad, ya fue dada. Me están entendiendo, me están entendiendo. La orden de la prosperidad ya fue dada para mí. No creo, yo no sé. Usted no creo. Seré prosperado, seré bendecido, seré prosperado, seré bendecido, seré prosperado, seré bendecido. No sé, si usted no lo cree, no lo cree. Yo sí, seré prosperado, seré bendecido, seré prosperado. díganos seré bendecido seré seré seré seré escúchame bien esta palabra de autoridad no es que Dios te va a sanar es que ya te sanó ya te sanó No es que Dios te va a poner por cabeza Es que ya te puso por cabeza Ya te puso por cabeza Ya me puso a mí por cabeza Ya a mí me sanó y me puso Lo puede coger para usted también como yo Ya me puso a mí por cabeza Ya me sanó, ya lo tengo Necesito gente que confiese hoy, necesito gente que actúe hoy en fe, necesito gente que arrebate lo que Dios está dando con esta potente palabra de autoridad, jóvenes, no vas a vivir en la ruina, no vas a vivir en la desgracia, abre la boca y comienza a declarar, soy bendecido, soy prosperado no hay nada que el enemigo pueda hacer para cambiar y para revertir la palabra que salió de la boca de Dios y en este caso vemos que no hay instrumento mismo del infierno que pueda cambiar lo que Dios dijo de mi vida seré prosperado, seré bendecido, será prosperada, será bendecida, no hay demonio que pueda cambiar eso a veces pensamos que podemos cambiar la voluntad de Dios. Este hechicero dijo, yo me he encontrado con la situación. Me he encontrado con gente que he maldecido. Pero el pueblo cuando Dios ya declaró una palabra sobre él. Ya no puedo hacer nada. La bendición es inminente sobre esta iglesia. La bendición será inminente sobre la familia de esta iglesia. La bendición, alguien reciba, alguien reciba. Alguien diga sí y amén. Sí y amén. Sí y amén. Sí y amén, sí y amén, sí y amén La bendición será inminente Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Alguien diga yo lo creo Alguien rompa las tinieblas de su boca Y grite yo lo creo rama Keisa Levante su mano derecha Porque esto no termina El hechicero dijo me siento derrotado No tengo autoridad porque he recibido una orden y yo no puedo cambiar lo que el cielo ha determinado. Dios se ha reunido en su sabio consejo y ha determinado bendición sobre Israel. Quiero decirle a renovación para las naciones Medellín y mundial. Dios se ha reunido en su sabio consejo y ha declarado bendición mundial para renovación para las naciones. Para usted también, para usted también, para usted también, para usted también. Para usted también. Dios ha declarado una bendición, ya, ya, ya, y ahora, ya, y ahora, recibala, y así, y amén, sí, y amén, recibala. Renovación para las naciones, la bendición está sobre ti. Lo creyeron tres, allí nadie cree, ok, chao, me voy para las naciones quiero decirles que la bendición está sobre ti ay, ay ay ay vamos a ver por este lado renovación para las naciones la bendición de Jesús. está sobre Juan, la bendición está sobre María, la bendición está sobre Carlos, Dios no sé tu nombre ponle el nombre, dile la bendición está sobre José Luis, di tu nombre la, sobre, la bendición está sobre mí, dígalo, dígalo, póngale nombre Dios ha determinado bendecir a este pueblo y como Dios ha determinado la bendición sobre este pueblo no hay diablo, no hay infierno no hay brujo, no hay santero, no hay agonero, que pueda cambiar lo que Dios ha dicho lo que Dios ha dicho, por tanto celebra, por tanto celebra, por tanto celebra, por eso, aleluya, levanta tu mano, da gloria a Dios, porque Dios declaró bendición, Dios declaró bendición, Dios declaró bendición, tienes que recordar que Balaán había contratado para dañar, el historial decía, Balán daña, hace mucho tiempo venía el diablo dañándote, había un Balaam detrás de ti dañándote, dañando tu casa, dañando tu vida, dañando tu corazón. Y yo vengo y con la fuerza del Espíritu a decirle a alguien, hasta hoy Balaam, hasta hoy Balaam te dañó. Hasta hoy Balaam se levantó contra ti. Hasta hoy Balaam, ey, ey, ey, ey, ey. hasta hoy Balaam, hasta hoy Balaam pudo sobre ti, pudo sobre ti, pudo sobre ti, pudo sobre ti, pudo sobre ti. Pudo sobre ti. Necesito músicos aquí, dilución rápido, rápido, rápido, rápido. Se me está secando el que está parado ahí. A ver, está seca, el diablo te tiene seca, sin fruto. Aquí se va el hechicero que te está secando. Alguien lo cree, alguien lo cree, alguien lo cree, alguien lo cree, alguien lo cree, alguien lo cree, ¿Alguien lo cree allá. Escúchame bien. Escúchame bien. Escúchame bien. El hechicero era conocido en toda la comarca. Era el hombre que la gente buscaba. Si querían maldecir una casa, tenían que ir donde ese hechicero. Sabían cómo hacerlo. Cuando el hechicero se encuentra con el pueblo de Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Llegó el baterista o no. Llegó el baterista, que no llegó hoy. Aleluya. Cuando el hechicero se encuentra con el Dios de Israel. ¡Ey, ey, ey! Con el Dios de Israel. Con el Dios de Israel. Con el Dios de Israel. Con el Dios de Israel. Con el Dios de Israel. Ay, para, para, para! Cuando el hechicero se encuentra con el Dios de Israel. Dios te va a demostrar que es más grande que el hechicero. Dios te va a demostrar que es más grande que tu hechicero. Ay, espérame, espérame, espérame, espérame. Dios te va a demostrar que es más grande que el hechicero que consulta. Cuando el hechicero se encontró con el Dios de Israel. Dijo, a mí me contrataron, pero yo no pude con ellos. ¡Ja, Por tanto, por tanto, se... Le... Ha <laughs> ha superior, la primera cancela la maldición, la orden de Dios cancela, maldiciones, cancela cancela, cancela, cancela cancela, cancela, cancela. pastor, yo fundé en el don donde un hechicero hace años y me dejó maldecido, no importa, hoy queda cancelada, lo siguiente. ¿Sabe qué significa que estoy bendecido? ¿Sabe qué significa que sobre mí hay bendición? ¿Sabe qué significa que Jehová dio la orden de bendición para ti? Que tus hijos no van a mendigar pan. Que tus hijos no van a limonar. Que tus hijos no serán arruinados.